Ahora vamos a comparar estos archivos desde el punto de vista de su peso, cuán eficiente ha sido el trabajo en uno y en otro. Veamos, en el caso de automático, la vectorización automática, el tamaño en disco del archivo es 40 KB. En el caso de la geometrización en Bézier, el tamaño en disco del archivo es 4Kb y en el caso de la geometrización a la que le borré el texto para que pudiera ser equivalente y poder comparar con los otros archivos, también el peso es de 4Kb, quiere decir que la vectorización manual pesa una décima parte que la vectorización automática que puede hacer el programa. La diferencia es más que notoria y vemos entonces que nosotros podemos lograr mucha, mucha mayor eficiencia y economizar más recursos que lo que puede hacer el programa cuando aplica un algoritmo en forma automática.